Aquí estamos con mi colega Bloste grabando un poquito de piratillas. ¿sabes? Pero no no solo con mi amigo Bloste, sino con nuestros amigos Friends Shooters Están aquí, que bueno, nos están haciendo un carry impresionante Que la misión esta que ha salido. Hostia, espera, espera, espera que, que, no, no, no, no, <ríe> que, que os voy a pegar un potazo. Que te cagas. Sí, sí, sí, sí, espera, te ayudo a subir el ancla. No, con ahí, el ancla. Y tenemos, tenemos ahí dos barriletes, uno arriba, uno aquí arriba y el otro ahí arriba. <laughs> ah, bien, y un sloop là-bas aussi. Oui, Allez, oui. deux sloop. Yeah. oui, oui, también, también. Oh, oh c'est la vie. Hay dos barcos más, eh Y Si si si. Ah, oui, que va. Eh C'est un qui bouge. Comment hey. Hey. Hey. Que te pasa? Oh. It's me. <laughs> G. Yeah. G. Yeah. Oh, He encontrado todos tus diarios, la bestia. ¡Oh! ¡Sí o no! ¡Hostia, que aquí, aquí hay más gente! ¡Qué pros, hello, ¿no? Hello. Eh, Leo? ¡Hello! ¡Hello! ¡Hello! ¡Hi! ¡Let's go, let's go. The shark, the shark. Ah.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 que sí, que sí. Que sí, que se viene. ¡Ya, yeah, ya, yeah, ya! Yeah. ¡Oh! ¡Oh! Que se viene! viene! ¿Pero ahora qué? Que viene, viene. ¡Que viene, viene. A matar, ¿no? ¡Oh, yes! ¡Yes! ¡Sí, sí, sí, sí! sí saco, la saco! Sorte no, no se hace nada, ¿no? ¿Qué viene por detrás? ¿Qué viene por detrás? ¡Hola, oh, oh, hola, oh, oh. hola! ¡Cuidao, cuidado cuidado cuidado cuidado qué viene? ¡Toma! ¡Oh, no. ¡Se ha levantado! ¡Que ¡Se ha levantado el barco! ¡Holo, oh, oh, oh, holo, oh. holo! Sí, sí, tú reparas. Ahí, ahí. A vale, ver, toma, yo le pego. ¡Toma ya! ¡Guau, le... wow, me ha pegado el mordisco, eh! ¡Me ha dado fuerte, eh! ¡Ah! ¡Nuestro barco! ¡No! Oh, coño, que viene. ¿Qué ¡Coño, que viene! ¡Toma! ¡Oh! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Oh! ¡Toma! Es porque son más franceses, ¿no? Vale, vale. ¡Que viene por detrás! ¡Viene por detrás! ¡Wow! ¡Oh! ¡Guau! Si les ha pegado a ellos, eh. Vale, vale. ¡No! Se nos hunde. Se nos hunde el barco. Grande. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vale. Vale, un yo? Se se cinco en un bote. A ver. La Oh. tengo, tengo un barril. Tengo un barril. Ahora vamos Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Que te tira del barco. Ahora, reparar, reparar, reparar, reparar, reparar. ¡Lol! Un mordisco te, te, te hunde el barco, casi, eh. Joder. No. Vale, pero esta le vamos a dar porque. En verdad, lo único que le daba al, al, al, al bicho era yo, antes. A la izquierda. Ahí, ahí. Pasado. Bien, bien, bien. Mierda, que viene. Eh, Presente. Tenemos que girar el barco, eh. ¿Te ocupas tú? Sí. ahora le están pegando a ellos? Tenemos que nos pondremos de culos a los... compañeros estos ¿Vale? Dale oh, bueno. ¿Tienes tiro? Vale, vale ¿Viene? ¿Para quién viene? por el Vale, va Ulo, ¡Vaya viaje de abegado a los barco. No, no, no. Vale. estoy girando, estoy sí. Vale, le están dando, le están dando, le están dando, guau, guau, guau Que viene, que viene Vale, vale No, ¡Wow! ha machado fuera, macho fuera, macho fuera Me, me parece que está más sentido Vale, va, lo tienes Lo tienes Gira, gira, gira, por favor. Voy, voy, voy, voy, voy, voy. Estaba, estaba disparando, eh, no estaba disparando. Vale, a ellos, a ellos les va, eh. Les hay... ¡Hola! ¡Mordiscazo! Pobre chavales, tío. Ya ves. Que viene, ¿Qué... Por detrás. Venga, te lo he tú, eh. Yes. ¡Vamos! No, Pero, no, no, mucha calma, ¿no? Demasiada. Lo veo, lo veo, lo veo. Que viene. a suyo, a suyo. Corre, corre, dispara, dispara. Buah, wow, no. via, viajazo, la ha pegado. Uno muerto de uno! No sé, no sé. Nosotros vamos muy bien, eh. Les, ha, les, ha, les, ha, les hace focus a ellos. Guerra izquierda, ya. Vale, ha has dado, lo has dado. También ha has dado, yes. Vale, buena, buena. Buena, buena. Madre mía. ¡Aaah! Venga, sin balas. ¡Aaah! Pues que, que balas de cañón, eh. ¿Cuántas? 37 balas de cañón. ¿A nosotros? Sí. Uf, pues no sé cómo nos lo vamos a cargar. ¡Oh! tenemos pólvora! ¡Oh, mierda! Me he perdido. Estaba, estaba ahí con el barril. Vale, le he dado. Con el... Se ha largado, se ha largado. ¡Hijo de puta, eh! De izquierda, cañón, venga, dale. ¡Eh! ¡Sí! ¡Muerto! ¡Sí! Vamos, Uy, vamos, gira, vamos. Gira, gira, gira, gira. Chequea, chequea, chequea agua. ¿Qué nos han dado? Yes, el logro desbloqueado. A la izquierda, ¿No? a la izquierda, gira, gira, gira. Estoy chequeando agua. Perro, volver con Mike. Tenemos que volver con el tío. No nos da nada. R. Estoy hambriento. Has encontrado todos mis diarios, eh. Claro que sí, también debería quedarte con esa máscara de tiburón. ¡Me está matando! Bueno, ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué, ¿qué me han dado? ¿Qué me han dado? ¿Qué es esto? ¿Disfruta de todo? Te ha ido. ¿Qué? ¿Qué me han dado? A ver, a ver, ¿cómo ha quedado esto? Yes. ¡Qué guapo, tío! Con los ojos así brillantes, tío. Como ¿no? mola. Me gusta, me gusta. Está guapo, está muy, muy, muy guapo. Tío.